Bueno, desde la Junta de Castilla y León lo primero es felicitar a Factilia, a Jesús Pestana, como organizador, bajo el amparo de COSI, la, la Confederación Nacional de Servicultores de España, por esta iniciativa, es una iniciativa muy interesante, este primer congreso de la propiedad privada forestal. Eh, ¿Por qué estamos eh, muy satisfechos? Porque creemos que, como han dicho eh, tal el propio Jesús y la directora, es necesario andar en la gestión de los montes privados. Es decir, Castilla y León, eh, su mitad eh, de la superficie es eso, forestal. Esa mitad tiene dos partes, una parte pública, de montes de plía pública, de propiedad de las entidades locales, eh, que gestiona la Junta de Castilla y León, y una mitad, más o menos, el 55 es público el 45 son montes privados. Eh, la parte pública es una parte gestionada por la Junta de Castilla y León, con importantes inversiones, actuaciones que vamos incluso pues, a incrementar, ¿no? a raíz de todas las eh, dificultades que está poniendo el cambio climático en la gestión de nuestros bosques y en la consecuencia que tiene. ...tiene el exceso de combustible en los mismos. Está ordenada, certificada, eh, con una buena gestión... ...al entender la Junta de Castilla y León, mejorable y desde luego vamos a incrementarla, pero está. La parte privada, el problema que tiene la atomización, el minifundismo... ...hay que tener en cuenta que la parte privada, que es la mitad de esa mitad de Castilla y León... ...está en manos de 720.000 propietarios... ...que tiene una media de 6,70 hectáreas... ...entonces eh, hace inviable su, su explotación... ...su aprovechamiento porque no interesa... ...a ninguna empresa ir a recoger madera... ...a trabajar en 7 hectáreas, 6 hectáreas... ¿no? Eh, ...lo que es necesario es ir a fórmulas de colaboración... ...fórmulas de cooperativismo, de asociación forestal... ...fórmulas que permitan la gestión de esa parte privada... ...y que como se ha dicho en las anteriores intervinientes... ...podamos... que a parte de mejorar la parte pública, la parte privada que tiene muchísimo recorrido sirva para mejorar eh, el, el estado de esos montes y también para generar empleo en el medio rural, para generar actividad económica en esa parte privada que ya la genera pero que tiene mucho camino por recorrer eh, camino en el que Facile está haciendo un gran trabajo y desde luego este congreso eh, la administración va a estar muy atenta para ver qué conclusiones obtienen y poder incorporarlas en las políticas públicas, en los cambios normativos para favorecer que ese minifundismo forestal eh, se termine y se asocien, se cooperativicen y busquen fórmulas jurídicas donde los propietarios que ahora no pueden aprovechar esas pequeñas hectáreas sean superficies grandes que permitan ser aprovechadas. Por tanto, tiene esa importancia este primer congreso que esperemos, por parte de la Junta de Gestión, que no sea el último y que sea el primero de una larga serie de congresos.